Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo y otra vez el béisbol vuelve a ser noticia en esta emisión y es que aunque haya concluido la sede nacional por supuesto esta semana hemos tenido novedades en el deporte de las bolas y los strikes. Uno de ellos fueron las de recientes declaraciones de la Comisión Nacional de Béisbol sobre los nombres de los equipos que nos representarán en la llamada Liga Élite, pero sobre esto hay un comentario en Cuba Debate, una opinión que ha hemos generado muchísimas eh, polémicas, debates y yo les eh, sugiero desde aquí a que le dé clic, que entre y participe por supuesto en este foro pues está todo encendido. Veremos qué pasa si finalmente tenemos una respuesta de la Comisión Nacional. Pero hoy el centro de la sección Punto Deportivo va a ser ¿Qué pasó con Cuba en Harlem? Bueno, lo de siempre, en los últimos torneos internacionales Cuba lamentablemente ha dejado esta impresión. Independientemente de que hoy, bueno, como todos conocimos, nos despedimos con un triunfo de este torneo de la semana de Bolera de Harlem, a superar a Italia cinco carreras por uno. Por supuesto esto no nos deja un buen sabor, pues eh, caímos cinco veces consecutivas antes de este partido eh, contra Italia. Yo quiero referirme a estos cinco primeros encuentros donde cedimos los alazanes de Carlos Martí, no encontraron la senda del triunfo. Y para mí no fue el mismo equipo de Grama que había ganado el campeonato, incluso hubo refuerzos y no se mostraron igual de aguerridos en el terreno. Y sigamos por estadística que es, digamos, el análisis más fácil ofensivamente se produjo muy poco, solamente 198, un anémico veraje de 198 y se anotaron solo 4 carreras en 5 partidos, además de recibir 3 lechadas y nuestros peloteros se tomaron 29 coches, desde la lomita, digamos, ¿qué pasó?, pues los lanzadores trabajaron para 2.97, dieron 16 bases por bolas y otorgaron 19 ponchos. Estos son unos numeritos reitero antes del de choque and, eh, contra Italia. Desde la defensa se cometieron tres pifias, por supuesto. Estos son los órdenes y si usted escucha, la ofensiva es el más deprimido, algo que nos ha pasado fundamentalmente en los últimos eh, certámenes internacionales. Yo acoto que el torneo de Harlem no es el de más alto nivel. Cuba la última vez que había ganado había sido en el año 2014. En el 2018 eh, recordemos que también perdió cinco veces en línea, pero después ganó los dos desafíos y terminó cuarto. Esta vez con ese único triunfo ante Italia, bueno, consigue el quinto puesto de la ley. Pero todo esto pasa, digamos, por un enfoque multifactorial del béisbol cubano que sobrarían eh, los comentarios. Ustedes aquí nos pueden sugerir, pues, necesita, digamos, un enfoque eh, multisectorial que eh, involucra todo, desde los cimientos, desde la base hasta el techo del béisbol cubano. Por supuesto que estamos ávidos de renovaciones en nuestras. Eh, selecciones nacionales que sean llamados peloteros que se lo merezcan por su rendimiento en la serie nacional también aquellos que destaquen en su sesión en ligas profesionales acabar de una vez y por todas, digamos de definir la metodología del mentor del equipo cubo y que sea un mentor durante varias eh, temporadas, varios años, esto ha sido un clásico cachumbambé también aplicar la ciencia en el béisbol, pero aplicarla seriamente con la sistematicidad eh, requerida. Muchísimos aspectos en los que se podría mejorar y podríamos hacer varios puntos deportivos. Técnicamente lo mismo ha pasado en Harlem que en otras competiciones. Vemos que hay una impaciencia en el home reiterada. Por ejemplo, los swings priman de fuerza en vez de contacto. Esa ofensiva muy pobre. Algo que quería acotar. A ver... Eh, antes decíamos que se carece de ofensiva Pues nuestros bateadores no estaban adaptados a esos lanzadores de gran velocidad De 90 millas Pero es que en Harley no pasó esto No estaban los grandes lanzadores y tampoco se batió Yo creo que tampoco están adaptados a estos lanzadores con un eh, abanico de recursos en Cuba, solamente eh, la curva, el cambio, la recta y acoto, el cambio. Hay muchos lanzadores que no saben tirarlos, por ejemplo, en la escena nacional, en el Sub-23 todavía están aprendiendo a tirar el cambio. Pasan muchas cosas en el béisbol cubano, hay que llamar más a las redes deportivas, llamarlos a nuestros eh, centros de entrenamiento, pero sobre todo escuchar lo que quiere el pueblo, por eso está pasando ahora mismo todo eh, digamos el debate en torno a los nombres de los equipos que nos representarán en una liga élite que por qué no pudo ser selectivo para rescatar esa tradición. Bueno, el béisbol cubano está ávido de que escuche eh, los directivos, sobre todo que escuchen a la gente que necesita la pasión nacional y esa gente que va a los estadios y ahora no entiende por qué no habrá serie nacional hasta septiembre de 2023. ¿Cómo concentrar la calidad entonces para mejorar en los compromisos internacionales? Todos debemos aportar a esta gran tarea y yo les invito a dejar sus comentarios tras este video.